¿Qué tal, amigos? Soy Jorge Coca y bienvenidos a TechVision, el programa enfocado a la tecnología. Es un placer de estar con ustedes por las pantallas de Avia Yala Televisión, donde repasamos lo acontecido de la tecnología y también un programa especial enfocado a la educación virtual. Vamos a ver y tenemos entrevistas magistrales con el Viceministerio, bueno, el Ministerio de Educación, donde nos habla acerca de la educación virtual y qué normativas se está lanzando respecto a esto. Pero acompáñenme a este sector llamado el Resumen Semanal de Noticias Tecnológicas, porque vamos a estar repasando lo que ha acontecido en esta semana a nivel del mundo y en Bolivia. En los últimos años Telegram se ha convertido en una plataforma de mensajería popular entre aquellos que valoran la privacidad sin embargo esta misma característica ha atraído a ciberdelincuentes que encuentran un refugio con sus actividades ilegales entre sus grupos y comunidades. A diferencia de otras aplicaciones de mensajería, Telegram ofrece la publicidad de cifrar los chats. Aunque esto puede ser beneficioso para algunos usuarios que valoran su privacidad, también es utilizado para los ciberdelincuentes que quieren mantener las comunicaciones fuera del alcance de las autoridades. Además, Telegram y Telegram Web ofrecen canales que permiten a los usuarios compartir información y contenido con un gran número de personas. Si bien esos canales pueden ser útiles para la difusión de información legítima, también son utilizados por ciberdelincuentes para compartir información robada, malware y otros contenidos ilegales. Es crucial que los usuarios de Telegram estén conscientes de estos tipos de riesgos y tomen medidas para proteger su privacidad y seguridad en línea. El gobierno del Reino Unido está discutiendo un proyecto de ley de seguridad en línea que podría obligar a WhatsApp a eliminar su cifrado de extremo a extremo, lo que permitiría a los reguladores británicos escanear los mensajes cifrados. Esto es una carta dirigida al gobierno Will Cart, jefe de Whatsapp de Meta. Se niega a cumplir con estos requisitos y acusa al gobierno de debilitar la privacidad de miles de millones de personas en todo el mundo. Chad card argumenta que el cifrado de extremo a extremo es una de las defensas más sólidas contra amenazas en línea, como el fraude y el robo de datos. Si estos proyectos de ley prosperan, podrían hacer un efecto dominó en ciertos países con políticas más restrictivas en cuanto a la libertad de expresión. El cifrado extremo a extremo es un elemento indispensable en cada una de nuestras aplicaciones de mensajería ya que evita que nuestros mensajes sean leídos por terceros. Si el reino unido obliga a las empresas de tecnología a romper el cifrado de extremo a extremo, esto tendría graves consecuencias en la privacidad de los usuarios y podría tener un efecto dominó en otros países. Es importante que las empresas de tecnología sigan defendiendo la tecnología de cifrado para garantizar la privacidad y la seguridad de sus usuarios. Aunque el gobierno de Reino Unido argumenta que esta ley es necesaria para proteger la seguridad de los niños, es necesario encontrar un equilibrio entre la seguridad y la privacidad de los usuarios. Instagram ha anunciado una nueva función que permitiría a los usuarios agregar hasta 5 enlaces en su biografía, lo que permitiría una mejor promoción de otras redes sociales o trabajos. Esta característica es un desafío directo a Linktree, un popular servicio de terceros que permite a los usuarios crear una página de aterrizaje con múltiples enlaces en su biografía de Instagram. El cambio es significativo porque Linktree y otros servicios similares se han vuelto cada vez más populares entre los usuarios de Instagram, que desean promocionar múltiples enlaces a sus seguidores. Instagram solo permite a los usuarios agregar un enlace en su biografía, lo que dificulta la promoción de varios enlaces. La nueva función podría cambiar el juego para los influencers y las empresas en Instagram lo que les facilitará promover contenido patrocinado y dirigir a los seguidores a productos o servicios específicos. La función se está implementando gradualmente, por lo que no todos los usuarios tendrán acceso a ella de inmediato. Y este es nuestro resumen en nuestro sector de eh, resumen semanal de noticias tecnológicas y por eso también vamos a repasar lo que es la educación virtual. Vamos a conocer más datos con esta cápsula que nos va a explicar cómo se ha eh, lanzado la educación virtual a nivel mundo y en Bolivia. Vamos a conocer más. La educación virtual se consolida como una alternativa efectiva en el medio de la pandemia. En el contexto de la pandemia del COVID-19, la educación virtual ha cobrado una gran relevancia en todo el mundo, como una alternativa para mantener el aprendizaje en línea y evitar la interrupción de los procesos educativos. En muchos países, las instituciones educativas han implementado plataformas virtuales para ofrecer clases y cursos en línea, permitiendo que estudiantes de diferentes niveles y áreas de estudio puedan continuar sus estudios desde casa. Esta modalidad de educación virtual ha mostrado ser efectiva en muchos aspectos, ya que ofrece flexibilidad para los estudiantes en cuanto a horarios y lugares de estudio, así como la mayor accesibilidad a recursos y materiales educativos. No obstante, también ha sido un desafío para muchos estudiantes que han tenido que adaptarse a esta nueva forma de aprendizaje, lo que ha requerido un esfuerzo adicional por parte de los profesores y las instituciones educativas para garantizar una educación de calidad en línea. A pesar de estos desafíos, la educación virtual se ha consolidado como una alternativa efectiva en medio de la pandemia y es probable que siga siendo una opción viable para muchos estudiantes y profesionales en el futuro. Es importante destacar que esta modalidad de educación no debe ser vista como una solución permanente para los problemas educativos, sino como una herramienta complementaria que puede ser utilizada para mejorar el acceso y la calidad de la educación en diferentes contextos. Y de este modo concluimos este primer sector de lo que es la tecnología y vamos a un pequeño corte que vamos a seguir hablando respecto a la educación virtual en Bolivia. Estás viendo televisión. ¡Continúa! descripción. Y seguimos con más de tecnología y ahora nos vamos a un sector especial donde ustedes conocen que es que Hablamos de datos curiosos respecto a la tecnología y vamos a conocer respecto a la educación virtual.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 Y esos son datos curiosos que usted necesita conocer respecto a la educación virtual. Y ahora tenemos una entrevista magistral con Mario Fuentes Terán, que nos ha explicado un poco acerca cómo está haciendo el Ministerio de Educación a la impartición de la educación virtual en las universidades. Vamos a conocer más. Muy buenos días, mi nombre es eh, Mario Puente Estarán, soy director eh, general en Educación Superior Universitaria de Bolivia. Por cuestiones de pandemia, por, por, este, por el COVID, hemos... Eh, hemos determinado diferentes eh, resoluciones, incluso ministerial, para todo el sistema educativo plurinacional. Eh, hemos lanzado resoluciones donde, para la atención eh, de modalidad en educación eh, regular, en educación alternativa y especial, pero también en educación superior universitaria. En ese sentido, eh, posteriormente, cuando las, las olas han bajado y tenemos en descenso la desescalada, diríamos, de la pandemia, entonces hemos pedido a todas las universidades dependientes que está bajo nuestra tuición, universidades privadas, universidades indígenas y régimen especial, que todos podamos volver a la presencialidad como corresponde. Aclarar que en las universidades tenemos programas presenciales 100%, tenemos programas semipresenciales, pero no tenemos programas virtuales en pregrado. Pero debemos aclarar que las universidades también se caracterizan no solamente regentar, formar profesionales en pregrado, sino también en posgrado. En este caso, las universidades privadas, recién el año pasado, 2022, trabajamos un reglamento enmarcado en el Reglamento General de Universidades Privadas eh, la virtualidad en educación, eh, diríamos, en educación posgradual en las universidades. Para eso tenemos el reglamento eh, ya firmado por nuestras autoridades que estos días haremos conocer a, a, a todas las 38 universidades eh, privadas para que ellos puedan ya presentar sus programas en eh, especialidades, diplomados, maestrías o doctorados eh, que que, que, que sean casi 100% virtual en tema de virtualidad en pregrado no estamos todavía abordando, es un tema de debate incluso desde la UNESCO entonces más bien nosotros solamente estamos autorizando en temas de posgrados postgra diríamos porque eso tiene alcance ya eh, después de que uno es profesional ya puede formarse eh, bueno, en trabajando incluso puede aprovechar estos, estos programas posgrados Este, eh, con esta normativa que estamos lanzando de eh, posgradual virtual, eso implicaría... Un beneficio grande para los profesionales que, que están ejerciendo sus trabajos, su, están desempeñando su profesión en diferentes instituciones, pueden ahora realizar los programas de manera virtual. Es una de las ventajas que, que beneficia al profesional, al, al trabajador, que quiera formarse también en posgradual. Como ejemplo, hay un doctorado con la Universidad de Imárea de manera semipresencial, claro que sí, pero el, el, el doctor Walter Mignolo ha regentado su clase desde Estados Unidos. O puede hacerlo de España o puede hacerlo de cualquier de, de, de países como México que están avanzadísimos en educación postgradual. Entonces ahora hay eh, posibilidades de que los profesionales puedan contar con, eh, con profesionales de trayectoria y con conocimiento eh, que, que vaya a la par incluso de la ciencia y tecnología porque vivimos en la era digital. En realidad, nosotros como Ministerio de Educación somos la cartera de Estado que, que más bien eh, están bajo nuestra división las universidades. Las universidades tienen que ser certificadas sus plataformas virtuales, eh, su plataforma, dónde va a funcionar su servidor, dónde va a estar su plataforma, desde dónde van a regentar incluso las clases. Eso tiene que estar certificado por todo el procedimiento que contempla el reglamento. Eh, no solamente... Eh, indicar también acá, no solamente eh, es que está autorizado libremente. Algunas carreras como en medicina, en temas de salud, odontología y también ingenierías duras, no, vamos a, no, no podría haber, digamos, un, un posgrado eh, virtual porque contempla casi el 70-80% de práctica que eso más bien implica más presencial. Podría ser semipresencial, pero las prácticas tienen que estar contemplados en temas de, eh, de, de posgradual que están lanzando las universidades privadas. En este caso me refiero a las universidades privadas porque hay posgrados que necesitan mucha práctica. Muy bien, para, para nosotros es un siempre un gusto lanzar estas novedades. Ahora sí podemos formarnos de manera virtual, utilizando las plataformas Zoom, MED, podemos otras otras plataformas que hay que también en el, módulos, en los módulos como contempla los posgrados, también está, eh, bueno, los primeros módulos tienen que estar relacionados en formarnos, en capacitarnos, cómo va a ser nuestro posgrado de manera virtual, porque muchas, eh, muchas plataformas están apareciendo novedosas, que tienen más aplicaciones y eso es lo que nos interesa también. Agradezco yo eh, a este medio por darnos siempre esta cobertura, muy dispuestos para cualquier otra situación. Estaremos eh, prestos como Ministerio de Educación para poder difundir nuestra, nuestra información y actividades. Gracias. Y la pandemia nos ha puesto en jaque respecto a la educación porque centros educativos, universidades no tenían las plataformas virtuales necesarias para poder impartir la educación a los jóvenes. Y por eso vámonos con el sector de ventajas y desventajas para conocer las La educación virtual ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente en el medio de la pandemia del COVID-19. Y aunque tiene muchas ventajas, también hay desventajas que debes considerar antes de decidir si es la mejor opción para ti. Ventajas 1. La flexibilidad La educación virtual te permite estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que te da la flexibilidad de adaptar tus horarios de estudio a tus responsabilidades y actividades cotidianas. 2. Accesibilidad las plataformas virtuales te dan acceso a una gran cantidad de recursos educativos en línea, lo que te permite enriquecer tu aprendizaje y explorar temas que no se encuentren en los materiales de estudio tradicionales. 3. Ahorro de tiempo. Al no tener que desplazarte a una institución educativa, puedes ahorrar tiempo y dinero en transporte y alojamiento. 4. Interacción social. La educación virtual te permite conectarte con estudiantes de diferentes partes del mundo y participar en discusiones en línea, lo que enriquece tu experiencia educativa. Desventajas 1. Falta de interacción personal. La educación virtual puede ser solitaria ya que no hay interacción personal con profesores y compañeros de clase, lo que puede afectar tu motivación y rendimiento académico. 2. Falta de estructura. Sin una estructura física en una aula de clases, puede ser difícil mantenerte organizado y motivado. 3. Dependencia de la tecnología. La educación virtual requiere de acceso a Internet y una computadora, lo que puede ser una barrera para las personas que no tienen acceso a estas tecnologías. 4 dificultades para resolver problemas técnicos. Si tienes problemas técnicos, puede ser difícil recibir ayuda y solucionarlos a través de una plataforma virtual. En resumen, la educación virtual tiene muchas ventajas, pero también debes considerar las desventajas antes de decidir si es la mejor opción para ti. Es importante evaluar tus necesidades y preferencias personales antes de tomar una decisión informada. Y de este modo llegamos a la recta final de TechVision, agradecerles a las personas que nos ven y nos vemos la siguiente semana, ya saben, todos los fines de semana la información de tecnología que usted requiere saber en casita. Nos vemos, hasta pronto.